Nano Molina, cantante colombiano. El hombre verdadero de Nano Molina era Lubin Nazario Escarria Molina. Aunque no es antioqueño, pues nació en Cali Valle el 28 de julio de 1928. Sí vivió en Medellín algún tiempo y sus canciones, sobre todo las más campesinas y sentidas, tienen y siempre han tenido una honda aceptación dentro del pueblo paisa, huasca y cantinero. Nano era el hijo de un hombre de origen ecuatoriano llamado Luis Felipe Escama y de la señora Ubaldina Molina, se casó con Lucia Belarmina Aragón, con la que tuvo cinco hijos, de los cuales Lucy y Daisy también fueron cantantes especializadas en música romántica. La primera grabación de Nano titulada Su la hizo en 1948, con Renan Salazar y el famoso Noel Ramírez formó en 1947 el trío Gran Colombiano permanecieron unidos hasta 1951, época en que Renan viajó a México. Tres meses después, Renan llamó a sus antiguos compañeros, pues tenía un contrato para grabar en la capital azteca, en discos Colombia. Como Noel Ramírez no pudo viajar con un músico mexicano, organizaron Nano y Renan el trío Bolivariano, que actuó en las emisoras XEW y XCQ, y en el Teatro Blanquita, pero no grabó porque el director de la disquera Colombia solo le interesaba el trío Gran Colombiana y no el Bolivariano. En México, Nano Molina grabó de solista canciones como El Burro Soltero, El Tísico, El Gallo Kiko, El Alegre Labrador, Pobre Micaela, Pobre Campesino y muchas otras que fueron pensadas en el sello Pirles. En 1953, este hombre de la música regresó a Colombia debido a grave enfermedad de su madre. Cuando ella mejoró, no fue a Bogotá y trabajó en el restaurante italiano Flamberg. En ese tiempo, grabó con el sello Vergara algunos temas musicales, como El 7 de Agosto. Por cuestiones de índole política, esta canción fue prohibida mediante decreto expedido por el gobierno colombiano a los 15 días de aparecida. Nando Molina después grabó en el sello Lira de Sonaluz, Disco Silver y Disco Fuentes. En todas estas empresas impulso éxitos cantineros, campesinos y algunas guascas como Borrachera, La Última Carta, Maldita Bebida, Abandonado, Suplica, Despedida, Traidora, Señor Juez, Puñalada, A mi Madre, Penas Amargas, Alma Atormentada, Solitario, Maldecida, Sentencia, Llorar, Llorar, Martirio, Adiós Ingrata, Morena No Se Ingrata, Compañera Mía, Alma Enferma, Envenenado, Cicatrices, Suplicio, Otra Copa y Vuelve, entre otras. Nando Molina fue de los grandes cantantes que ha tenido el pueblo colombiano cantinero y lo hemos traído al recuerdo porque aunque no era antioqueño significó mucho para nuestro sentir y Antioquia fue muy querida por él.